El temario es tomar algunos de los puntos digamos, más importantes de la agenda que hoy en día se está eh, pensando o trabajando en esto de las intervenciones educativas y recreativas con adultos mayores vamos a trabajar, digamos, lo que serían los fundamentos de la intervención mirando esto del envejecimiento activo y el aprendizaje durante toda la vida y después vamos a ver algunos criterios, principios, bueno, eh, abordajes, estrategias, resultados de investigaciones de la experiencia de algún modo de, de que venimos recogiendo en la Argentina en los últimos 30 años como uno de los países pioneros en América Latina en desarrollar todo lo que es la la cuestión de la educación de los adultos mayores, básicamente nosotros en espacios universitarios. Para nosotros también es muy importante como universidad pública, que ese creo que es el sentido mayor eh, que tenemos entre las dos universidades, Wader y UNER, de poder llegar en este caso a profesionales y estudiantes que se desempeñan o que les interesa la temática del envejecimiento y la vejez. Y nos parece que realmente tiene que ver con esto, no, con una de, de las funciones principales de la universidad que tiene que ver con la docencia y en este caso la extensión, la, la capacitación. Así que bueno, este, una vez más en esta segunda jornada, esa es la intención y esperamos poder seguir trabajando juntos. Bueno, desde el, la Tecnicatura en Psicogerontología de la UADER, eh, un poco la alegría, digamos, de compartir esta actividad este, con las facultades de, de Trabajo Social y, y el Departamento de la Mediana y la Tercera Edad, porque la idea es poder integrar también los saberes en vinculación al tema de los derechos y la participación de las personas mayores, este, poder encontrarnos, poder compartir la presencia de alguien que nos nutra y de alguna manera interactuar también entre nosotros eh, y transmitirnos las cuestiones que venimos eh, haciendo, que venimos acumulando, que venimos permitiéndonos este, eh, aprender también de los adultos mayores. Yo creo que las universidades tenemos que ver qué hacer, qué estrategias tener para formar a, a los futuros profesionales que van a tener... Algunas áreas, la mitad, o ya tienen la mitad de su cliente que son adultos mayores y no tienen una formación específica para trabajar. Y lo otro es poder llegar a otros grupos de adultos mayores que el recurso educativo es mucho más necesario, pero que por cuestiones de de históricas, cuestiones de condiciones de vida, todo esto no se acercan a la universidad ahí hay, hay que encontrar otra llegada a ciertos grupos que, de adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad que, este, que, que los que vienen a los programas que en realidad serían poblaciones más de clase media, con ciertos niveles educativos, yo creo que bueno hay que inventar otras cosas. ahí por otro lado, también es sumamente importante que tres ámbitos de la universidad pública que están trabajando puntualmente el departamento de la medida y tercera edad de lo que es básicamente o focalizándose en la extensión, trabajo social focalizándose en la investigación y la tecnicatura de psicología focalizándose en la educación, que podamos pensar en, alguna, en una actividad que articule estas tres funciones de la universidad pública como justamente es la extensión, la investigación y la educación.